13. Gustavo Adolfo Becker Tu pupila es azul, y cuando ríes, su claridad suave me recuerda el trémulo fulgor de la mañana que en el mar se refleja. Tu pupila es azul y cuando lloras, las transparentes lágrimas en ella se me figuran gotas de rocío sobre una violeta tu pupila es azul, y si en su fondo, como un punto de luz, radia una idea, me parece en el cielo de la tarde una perdida estrella.